¿Cómo enamorar a un hombre que solo te desea? Los hombres son como las olas del mar, se acercan desde lejos, como una onda que mueve suavemente la superficie del agua y cuando están cerca de la orilla, se levantan como la cresta de la ola y te envuelven en sus brazos. Es ahí cuando te das cuenta que ese estruendo de muchas aguas te ha revolcado por completo. Y tú te quedas preguntándote, ¿qué fue lo que me pasó? Acompáñame en este video y descubre cómo puedes enamorar a un hombre que solo busca tu cuerpo. Existen algunos recursos que si los pruebas, lo dejarás boquiabierto y estará todo el día y toda la noche pensando en ti. Hola, ¿qué tal? Este es Marco de Vilifers y estoy muy encantado de tenerte en este nuevo video de vilifers Y hoy tenemos un tema interesante, ¿cómo enamorar a un hombre que solo te desea? Y antes de empezar, quiero pedirte que me dejes tu mariposa azul una vez que hayas terminado de ver este video y también que te unas a esta gran, gran comunidad de suscriptores de Lifeers, Así, suscríbete ahora mismo, activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones. Sin más que decir, sin más que agregar, empecemos. Estos consejos que hoy quiero decirte, que hoy quiero darte, no solo sirven para esas mujeres que desean conquistar el corazón de un hombre, sino también para esos hombres que desean robar el corazón de una mujer, ya que no solo las mujeres pasan por etapas de persecución íntima. A menudo los hombres también se encuentran con mujeres que solo les desean y de las cuales ellos quisieran algo más que sus grandes atributos o la erótica aventura de sus curvas. Si te concentras bien, encontrarás que mis consejos sirven para ambos por igual, haya o no haya delicioso. En primer lugar, debes saber que no importa si eres hombre o mujer cuando el deseo se apodera de ti, no piensas con la cabeza y en ese punto nos concentraremos hoy. ¿Quién domina a quién? En cualquier relación, el que se hace dependiente de la otra persona es quien se lleva el trozo más chico del pastel. Se le llama juego de dominio y la parte dominante es aquella a la que le importa menos el dulce, es decir, es menos vulnerable si se termina la relación y como le importa menos, dará menos, pero esperará de ti mucho más. Es por eso que a los hombres les encantan las mujeres difíciles, porque se transforman en algo por lo cual hay que luchar. E incluso existen hombres y mujeres también que se acostarán con varias personas hasta encontrar a la persona de la que terminarán enamorándose hasta los tuétanos. El delicioso puede esperar si lo sabes controlar. Si tu nuevo novio anda como pulpo epiléptico metiendo sus tentáculos en donde nadie lo ha invitado aún, lo más interesante sería postergar las relaciones íntimas, pero sin quitarle todo el caramelo de la boca. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Muy fácil, déjalo avanzar un poco, establece un límite en tu mente y que no pase de ahí. Es importante que sepa que tú también lo deseas, pero que quieres algo más. Esto es un recurso interesante porque se quedarán excitados, buscarán otro camino para consumar su deseo. Pero como en ese estado de excitación no pueden pensar claramente, tú tienes la ventaja. No me acostaré con alguien a quien no conozco. Esta frase tiene mucho poder porque hasta para el más tonto la respuesta es lógica, entonces tendremos que conocernos, pero quiero hacerte una aclaración, no todos los hombres y las mujeres que te desean pasarán a la fase 2 de tu plan, algunos viendo que te estás poniendo un poco difícil se marcharán sin mirar atrás, y eso está bien porque si lo que estás buscando es evitar que te usen como un juguete y después te tiren a la basura entonces es mejor que que no lleguen a segunda base y se vayan por donde vinieron todos aquellos que solo quieren acostarse contigo. Es un filtro súper efectivo para que nadie se aproveche de ti. Se quedó, ¿ahora qué hago? No te pongas nerviosa cuando esa persona a la que le pusiste un stop se queda para intentar llegar a algo contigo. En ese momento, es tu turno de actuar. No te vayas al extremo porque todos los extremos son malos. Si te desean, Dale pasión por goteo, pero en medio de aquel torbellino de miradas y juegos de doble sentido. Procura que él te hable de él o de ella sobre sus gustos, su vida, sus sueños. Encuentra la forma de que se sienta a gusto y sea un gran oído para esa persona. Pero ten mucho cuidado de entrar a la zona más peligrosa de todas. La zona de amigos. No quieres estar en esa zona. Es un lugar del que no se vuelve jamás. Innumerables relaciones han dado al traste porque alguno de los dos piensa que no quiere perder esa amistad, así que echan a perder la amistad rompiendo con quien sería una excelente pareja, solo porque no saben manejar una verdadera relación de pareja. Por eso aquí la intimidad cobra mucha relevancia. El mejor recurso amoroso que puedes emplear es seguir el juego íntimo cada cierto tiempo, y a veces en medio de esas buenas conversaciones impedir que termine su frase con un beso será una grata sorpresa, sobre todo si después de ese beso, la que termina su frase eres tú. Eso le hará pensar que conoce sus pensamientos y que eres su media naranja. La zona de amigos que antes era rosada se tornará roja y el deseo que antes lo desesperaba se mezclará con pensamientos como ella me entiende, ella es especial. Si puedes lograrlo estás en la vía de convertirte en algo muy importante para él o ella. Y es muy posible que le comente a sus amigos, no solo está buena, es inteligente y muy interesante. Los recuerdos. Cuando el potro se dé cuenta de que eres algo más que una noche de verano, en ese punto necesitas fabricar recuerdos. Y no esos recuerdos que luego borrará otra u otro como los baños en la tina o los cabezazos en el copete de una cama de hotel. Necesitas recuerdos verdaderos que lo acompañen mucho tiempo, como esos que te llegan cuando hueles algo rico o aquellas que activan tu memoria cuando ves tocarse el cielo con el horizonte. Llévalo, haz que te lleve a un lugar especial que le guste a los dos y en el cual puedan divertirse y experimentar lo agradable de sus compañías. Si aún no están listos para la intimidad, trata de que no sea un viaje ya que por lo general... En esos viajes la noche te toma por sorpresa, y todos sabemos que la noche trae la cama, y la cama trae consigo el inevitable juego íntimo. No hay un punto prudente para amar. Conozco quienes se han enamorado en una semana y otros que tardaron meses y hasta más, pero siempre existen señales que te indicarán cuándo la persona ha pasado la línea. Del simple deseo carnal a un deseo más bonito en el que aún quiere conquistar el monte de Venus, pero esta vez impregnado de un amor por ti y tus sentimientos. Ese es el amor que buscas. Todo tu cuerpo te avisará cuando esa persona te vea a lo lejos y diga algo que solo ustedes dos podrán entender. Ahora sí, gocemos de las mieles del amor. Tampoco debes evitar la intimidad a toda costa. Llega un punto en que la intimidad se convierte en una necesidad para avanzar al siguiente nivel. Eso lo sabrás cuando tengas la confianza de hablarlo y cuando el viejo discurso de «dame una prueba de amor» sea cambiado por «pase lo que pase, estaré contigo por amor». En algunas situaciones y parejas, ya sea por su religión o tradiciones, se espera hasta el matrimonio, pero en la mayoría de los casos sucede antes de eso porque ambos quieren probarse a ver si tienen esa compatibilidad tan importante antes de dar el gran paso. Ya sea casarse o involucrarse seriamente Sea por sí o por no La intimidad llegará tarde o temprano Y debes estar preparado para ello A menos que sea un enfermo promiscuo Que se acueste con todas Nunca olvidará su primera vez contigo Así que no te pongas nerviosa Y si lo haces Entrégate con la pasión que tu piel necesite La mejor forma de amar es la espontánea No planifiques esa etapa Si piensas en lo que estás haciendo Tus acciones serán antinaturales Y créelo, él lo notará ya obtuvo lo que quería al principio, ¿qué pasa después? Muchos no saben qué hacer la mañana siguiente e incluso se asustan porque saben que no ha sido solo un encuentro fortuito y suelen asustarse un poco por la pérdida de dominio sobre su situación sentimental. Así que no está mal ayudarlo un poco, hacerlo sentir cómodo y regalarle tu amorosa comprensión. Tendría que ser un gran actor o actriz para sufrir todo el proceso y llegar hasta ese punto sin haberse prendido de ti. Si ese es el caso... Has sido estafada por un gran prestidigitador, de los cuales no hay muchos, pero en su mayoría se quedará y te dará esa época tan grandiosa en la vida de una mujer, donde se construye una fuerte relación. Aprovecha tu momento, vive como si no hubiera mañana, cóbrale a la vida lo que te debe y gástate esa fortuna en tu felicidad. Pocos encuentran a la pareja perfecta, pero debes saber que casi todos los hombres aman primero con los ojos. Pero en el camino, la mujer inteligente los va llevando a descubrir su verdadero tesoro. Ese que no está entre las piernas, sino en el corazón. Espero que este video te haya gustado. Y si viste este video hasta este punto, hasta este momento, hasta el final, déjame tu mariposa azul. Y lo que es más, suscríbete para ser cada vez más en esta gran comunidad de un millón de miembros. Una gran comunidad grande que está creciendo llamada BeLifers. Déjame tu me gusta, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en futuros videos. Y antes de irme te voy a dejar otros videos súper increíbles que he hecho para ti aquí en este mismo canal. Y también aprovecho para animarte a que visites el canal de Ricardo Positivísimo, que es el que hace las ediciones de este canal y que lo puedas ver. También te dejo su enlace de su canal en la descripción de este video y en el primer comentario. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en futuras publicaciones. Un abrazo.